Hola, soy Floribé, te mostraré hacer una fuente con materiales reciclados. Te invito a suscribirte y a dar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. De la misma forma hice dos bastigas.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 ya que tengo todas las piezas voy a empezar a armar la fuente Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartas el video. Para hacer el agua yo lo hice en mi mesa y aquí yo pongo un vidrio sobre ella y así es más fácil de despegar el silicón. De esta forma queda, espero les guste, nos vemos en un próximo video, bendiciones.